de este contrato será de alrededor de 6 dólares con 60 y las probabilidades de profit serán superiores al 60% la verdad que este es un contrato bastante bastante seguro les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser 5 armas minimalware de la colección italy y 5 armas Field Tested de la colección DAS 2 El valor de este contrato será de alrededor de $1.60 y las probabilidades de profit serán casi de un 50% y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like Para el último contrato vamos a utilizar armas azules y estas van a ser 6 armas minimal wear de la caja Revolver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 Siempre anda motivo para los files pa' la gata, par de miles que me ganto con la banda, más berraca dentro del y bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo, con los ojos pa' lo oro, mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego, para lo puro, le meto sin disimulo, pa' otras que me sumo, tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento número uno.